juntos ya estamos en vivo por dónde? por mix magazine oficial en el facebook bueno eh, cuando me conteste mi nota la que iba a ser eh, tiene un título ahí íbamos a hablar de depilación y de pelos y demás eh, cuando aparezca eh, la hacemos mientras tanto eh, te voy a contar yo que ahí estamos en vivo ahí me puedes ver puedes mandar mensajito por el facebook eh, además de que moría hoy un día como hoy Luis Armstrong, también nacía como hoy un día, como hoy nacía... Silvestre Stallone, no sé cuántos años debe tener Silvestre Stallone, Rocky, pero nació un día como hoy, con lo cual es canceriano, situación que no tenía la menor idea que era canceriano, pero es canceriano. Eh, y algo más tenía yo por acá anotado, eh, nació también un día como hoy, pero del año 1907, una mujer que yo creo que, no sé, eh, era como extraterrestre lo que hacía, porque su cuestión artística, eh, el amor que le ponía, la pasión, eh, todo eso eh, lo hacía Frida Kahlo. Así que un día como hoy también nacía Frida Kahlo, también era canceriana eh, Frida Kahlo. Eh, hablando de signos, en un ratito tengo todos los signos para contarte qué va a ser de eh, esta semana para vos. Eh, cada uno de los signos ahí me puedes ver a ver si yo me veo si sí, ahí estoy hola ahí estoy qué genial esto de hacer eh, radio y este imagen al mismo tiempo eh, si querés y necesitas Emergencias Pinamar está en Pinamar y en Villa Gesell. Te brinda el mejor servicio sin salir de tu casa. Tenés planes de área protegida, techo protegido, afiliación directa con tres opciones, grupo familiar, individual y pareja. Y podés solicitar un promotor a Pinamar, acá en el 2254-498910 o en Villa Gesell al 02255 465505 Emergencias está en Pinamar y en Villa Gesell. Bueno, quiero contarte que hay una mujer que vivió a los 119 años. La pregunta es, ¿tenés idea qué comía esta mujer para llegar a los 119 años? Bueno, eh, lo que se te ocurra me lo, me, lo, me lo puedes mandar, así yo te digo si está bien lo que me estás diciendo o está mal. Porque esta mujer, 119 años, tenía, tiene, no, tenía, porque ya se murió. Escucha. Cumplió 119 años y reveló los tres alimentos que la llevaron a ser la persona más longeva del mundo. Vive, no, está viva. En su casa en Turquía, en Serker Arslaim, festejó junto a sus familiares su cumpleaños número 119 y revelaron sus secretos. Bueno, eh, esta mujer, la vez está divina. ¿eh? En su casa de Turquía, de la ciudad de Amya, en el norte de Turquía, eh, recientemente su cumpleaños 119 y asegura que es la persona más longeva del mundo, su cédula de identidad dice que esta mujer nació el 27 de junio del 1902 y cumplió obviamente el 27 de junio del 2021 119 años, bueno junto a sus familiares celebraron eh, su cumpleaños número eh, 120 ahora cumplió 120 Ah, no, en realidad le pusieron la torta, 119 para 120. Bueno, eh, algo muy llamativo del caso es que la madre de Jex Ashram también superó el centenario y vivía hace, hace hasta los 110 años. Por su parte tiene seis hijos y doce nietos. Y aún se la puede observar muy feliz en la foto junto a sus hijos, si querés googlearla. Eh, el caso de la anciana turca de 119 años es un fenómeno en estudio por su longevidad. Yo, Ella relató por qué come y eh, cómo es que llega a tener 119 años. Bueno. Eh, nunca le faltaron tres alimentos principales. Si se te ocurre qué pudo haber comido esta mujer, eh, tres alimentos principales tenés que pensar, qué pudo haber comido esta mujer para vivir hasta los dice A mí se me ocurren montones de cosas, pero yo no te las voy a contar hasta dentro de un ratito. Siempre estas tres cosas, estos tres alimentos estuvieron en su mesa. Eh, no es que se comía un pie de 40, no, eso no. Tampoco es que... Comía, qué sé yo, algún brebaje tipo cloruro de sodio, esas cosas. No, tampoco. Eh, son alimentos, cosas que se comen, no que se beben. Y hay un cuarto que nunca le faltaba. Así que, bueno. Te la dejo ahí picando. Si querés, pensá que puede ser que comía esta mujer para llegar... dice Ella dice que gracias a estas tres cosas que comía, llegó a los 119 años más una que siempre se la comía en el desayuno. Me la como en el desayuno y ¿qué dijo? no La gran Franchella, a comerla. Bueno, eh, lo que te quiero contar es eso, que esta mujer, eh, que, no que vos me digas a mí... ¿Qué se te ocurre que puede estar comiendo a esta mujer para haber llegado a los 119 años? ¿Cómo para tenerlo en cuenta? No sé si me gustaría llegar a tener 119 años, la verdad. No sé ustedes que están del otro lado. A mí no sé si me gustaría del todo. Pero bueno, si tenés algo que se te ocurra por ahí, voy a llamar en vivo a mi contacto para ver si me vamos a hacer la nota. A ver, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Susana, te estamos llamando. Mientras tanto, te cuento que en Textil Hogar está toda la variedad en colchones canon. Tenés cortinas, roles, scream, y podés ir a conocer el nuevo showroom que está ahí en Avenida Show 375, Show y Cangrejo. Podés llamar al WhatsApp 225 444 3, 5 y conocer más de Textil Hogar, ahí mi amiga Vero. Eh, a ver, eh, contestan, che, a ver si andan por ahí. Y me falta contarte que tuvo un montón de reproducciones la, eh, la nota que le hicimos a Daniela la semana pasada, a Daniela Serra. Daniela tiene su estudio de abogada eh, ahí en Hasson 1041, en el local 6, Puedes hacer tu ciudadanía, ciudadanía europea y eh, hablar con Daniela, que ella te va a asesorar. Hace sus sesiones y todo tipo de temas legales al WhatsApp 11 37 89 11 54 en Jason 1041 la encontrás. Y eh, ahí la podés eh, ir. Y asesorarte con ella. Me atiende el contestador. Y la podés encontrar también en estudios jurídicos, serra y guión abogados. Ahí la podés encontrar. Bueno, me gustó esto de esta mujer de 119 años que no sabemos. Yo sí sé qué es lo que comía. No lo googlees. agarra y... Eh, y decime vos que... ¿Qué se te ocurre que puede estar comiendo esta mujer? Me ponen lo de la música, yo ya le di de baja la música, lo único que está es mi voz, mi voz y mi voto. Así que si están del otro lado, de dos, díganme que ahora se escucha bien mínimamente, porque me ponen cuando se escucha mal, pero no me ponen cuando se escucha bien. Acordate que te puedes bajar por la magazine.com la app de eh, Mix Magazine para que puedas escuchar mejor a mi manera. Che, me estoy viendo ahí en la cámara, escúchame lo que te digo. Para mí comía en la mañana algún cítrico. Mm, no sé, me parece que no, le está cerrando. Esta es la tía Caro. A ver, ¿qué más me pone por acá? Eh, la otra noticia que tenía para contarte era... Que la perdí chicos, la perdí y no la encuentro, eh, yo necesitaría ah sí, unos científicos en Gran Bretaña unos científicos científicos en Gran Bretaña se les ocurrió eh, un método de tortura eh, porque la verdad que es de tortura para adelgazar eh, para adelgazar te lo estoy buscando porque la perdí a la nota Ahí lo estoy buscando. Eh, pérdida de peso duradera, se llama, eh, es el método de tortura que inventaron unos científicos. Yo te digo la verdad, eh, lo leí, lo estuve leyendo para traérselos. Más de uno lo podría hacer, pero es una tortura. Científicos presentaron un nuevo método para adelgazar, que se llama cerrar la boca con un candado de dientes. Un horror esto. Los investigadores prometieron que el aparato contribuiría a combatir la epidemia mundial de obesidad y usuarios criticaron el dispositivo por ser un mecanismo de tortura. Eh, son neo neozelandeses y anunciaron el desarrollo de un dispositivo que ayuda a perder el peso trabando la mandíbula bueno que no puede ingerir alimentos sólidos. Entonces empezó a hablar de todo así. Se llama Dental Slim Diet Control. Se llama Dental Slim Diet Control. Se colocan los primeros dientes molares superiores, o sea, en la parte de atrás, en las muelas, en los inferiores. Y el dispositivo cuenta con dos imanes. Que hacen así y te cierro la mandíbula. ¿entendés? Así te vas a hacer. Entonces vos colocas así la y te dejes... Yo te diría que te saques un par de muelas. Del costado para por lo menos ir metiendo algo, no sé, una gomita, eh, podés meter, no sé, un cubanito con dulce, algo pequeño, una, una papita frita, no sé. Se trata de un aparato intraoral denominado Dental Slim Diet Control que se coloca en los primeros dientes molares superiores e inferiores. El dispositivo cuenta con dos imanes que sujetan la mandíbula permitiendo que el usuario solamente pueda abrir la boca unos 2 milímetros. La tenía re chiquita, No, mentira así dos milímetros, restringiéndolo a una dieta líquida, claro, te meten una pajita por el costado y chupetea por ahí porque otra no te queda, pero permitiéndole hablar y respirar. Yo creo que hablar de pedo, respirar puede ser libremente, dice. No, esta gente no está bien. En caso de emergencia, dice abajo, el Denton Slim, ¿Por qué hablas así? Porque estoy usando el Dental Slim, porque estoy gorda. El Dental Slim cuenta con un sistema de liberación si el paciente quiere vomitar o tiene un ataque de pánico, ¿no, chicos? Esto, bueno, quiero vomitar, abrime el candado, no puedo respirar, me quiero comer ese dulce de leche, ¿no? Desde la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, presentaron el Dental Slim y sostuvieron que por primera vez en el mundo un dispositivo que ayuda a perder el peso contribuiría, contribuiría a combatir la epidemia mundial de la obesidad. Los investigadores publicaron su estudio sobre el dispositivo en la, re, en la revista British Delta Journal, en el que participaron siete voluntarios con obesidad residentes en la ciudad neo de, neozelandesa de Dunedin, los pacientes habrían perdido un promedio de 6 kilos y medio en dos semanas. Chicos, no sé si si, si si la cámara lo puede mostrar, no, no, no, bueno, googleenlo. Eh, es un candado entre los dos dientes y la llave, es re chiquitito, pasó de la llave, pasó de la llave que no puedo respirar, pasó la llave. En los ensayos los voluntarios indicaron que se sentían incómodos en ocasiones y que la vida les pareció gen en general menos satisfactoria, pero que estaban contentos con el resultado. Una participante admitió hacer trampa en la dieta líquida derritiendo choc el chocolate... Pasaron el chocolate con la hojita que tengo que, que beber porque es todo líquido. Bah. El autor principal del trabajo científico, Paul Brunton, aseguró que Dental Slim será una herramienta eficaz, segura y accesible para las personas que luchan contra la obesidad. El principal obstáculo para una pérdida de peso exitosa es el cumplimiento de la dieta. Y este dispositivo ayuda a desarrollar nuevos hábitos permitiendo mantener dieta baja en calorías durante un periodo de tiempo. Eh, destacando que el uso del aparato no ha presentado consecuencias adversas. No, vos lo ves... Y parece que te pusieron, no sé, una mordaza en la boca. Es espantoso. Sus desarrolladores sugirieron usarlo durante dos o tres semanas, luego de hacer una pausa con una dieta menos restringida y después volver a colocárselo. Además, recomendaron el Dentro del Diet Control para aquellos que quieran perder peso antes de una cirugía, así como pacientes... Con... Ah, claro, antes de que viene una cirugía de, no sé, un cinturón gástrico, algo de eso, te clavás el Dentro del Control, con, no como es no te tenés que sacar una muela primero para que por ahí pase la pajita para beber Bueno, antiético y medieval. Poco después de la presentación del Dental Slim hubo un fuerte rechazo en redes sociales al dispositivo con muchos usuarios la ética del ensayo y acusando a los investigadores de avergonzar a la gente gorda. Algunas personas calificaron el invento como repulsivo y deshumanizado y otros lo compararon con un dispositivo de tortura. Tal vez en algún lugar de desarrollar dispositivos de tortura podrían investigar cómo la profesión médica falla sistemáticamente basándose en la anticuada e inapropiada escala de índice de masa corporal Publicó un usuario. Y ante las críticas, los investigadores señalaron en su artículo que el ensayo fue aprobado por un comité de ética y se llevó a cabo de acuerdo con las directrices internacionales. Bueno, ahí lo tenés. El Slim, no me acuerdo, el Slim Control. si querés algo pasar con este grono, no, que es coloca Más de uno lo podría usar, o sea, no sería yo el caso, para dejar de decir boludeces. Pero eh, la gente acá lo tiene que usar para eh, comer menos. Voy a volver a hacer mi llamada mientras vos pensás de qué manera puede ser que esta señora, esta vieja de 119 años, llegó a los 119 años comiendo qué cosa. Esta mujer no tenía el control, comía cuatro cosas, una no le podía faltar y había tres que la comía todos los días. Voy a intentar de nuevo. A ver si está mi nota del otro lado. Y si no, bueno, eh, quedó para en otro momento, el martes que viene, porque en un ratito nada más la tengo a la tía Caro. Eh, ayer fue el cumpleaños de las trillizas de oro. María Eugenia, María Laura y María Emilia. Ahí está. Feliz cumpleaños a las trillizas de oro, que creo que cumplieron 61, 60, bueno, creo que cumplieron 60 años eh, ayer las trillizas de oro. Um, y ayer también, en el año 2009 sí, no, lo de Slim Dental Control es buenísimo. Eh, no, bienvenido, all, bueno, eh, le vamos a dejar un mensaje en vivo. A ver, espera. hay que ver si lo escucha. ¿La gente escucha mensajes todavía? Bueno, te vamos a dejar un mensaje, Carmencita, eh, no me... acá, a ver, ahí está. Te, Carmencita, teníamos que hacer una nota sobre la depilación láser, pero si no es hoy, será en otro momento. Estamos acá en vivo, en www.mixmagazine.com, en el programa A Mi Manera. Carmencita, ¿qué estás haciendo? ¿Estarás sacando pelos? Bueno, ahí está, ahí le dije un mensaje. Eh, también ayer fue el Día Mundial del Bikini. Era un bikini a lunares amarillos diminutos. En 1946, una piba decidió ponerse una bikini en una piscina en Francia. Y desde ahí que fue moda. Eso fue lo que leí. Si no está bien lo que te acabo de contar, agarrá y googlealo. Y, ay, ah, tenía una noticia más para contarte. El Dental Slim Control, eh, ahora sí se escucha, ahora sí se escucha. Unos alimentos, me ponen acá, Graciela, uno de los alimentos que debe comer la vieja debe ser queso. Bueno. Quiero decirles que acá Graciela a uno le pegó. Es queso. Lo come derretido porque, como a los viejos les voltean todos los dientes, no puede ponerse el, el, el control porque no tiene dientes. No, mentira. Eh, acá la tía Caro me pone dátiles, alguna legumbre. Eh, no estaría siendo el caso. No le estás pegando, tía Caro. Ahora sí se escucha, me ponen por acá. Eh, sí, sí. Eh, ¿Qué risa el Slim Dental Control? Sí, estoy pensando esto, que si decís muchas boludeces, agarrás y le mandás un Slim Dental Control y te metes el coso. sobre mí. vos, ahorita, porque tengo hambre. Sacó el condado que tengo hambre, dijo. En un ratito nada más la tenemos a la tía Caro. Ah, me faltaba una nota más porque no me quiere ir del vivo. ¿Ves que estoy ahí en vivo? Hola. Yo quería hacer el vivo con la depilación láser, pero me dejaron colgada. Eh, parate que te la voy a buscar. La nota era de un cirujano. Ahora te la voy a buscar. De un ah ahí está. Mira es un cirujano explicó. Un cirujano británico, Karan Raham, ha explicado eh, los errores comunes que cometemos a la hora de ir al baño. Si estás del otro lado y crees que cometes algún error eh, a la hora de ir al baño, este sería el momento de que prestes atención y abras las orejas. Eh, acá está. Eh, ahí voy, ¿eh? Un cirujano británico sorprendió a los internautas tras explicar una serie de consejos sencillos para evitar problemas de salud al momento de ir al baño. Bueno, eh, el video en cuestión ya suma más de ciento de millones de visitas y lo cierto es que todo el mundo debería verlo porque el doctor da detalles muy interesantes. Por ejemplo, el peligro de permanecer sentado en el inodoro durante más de, 20, de 10 minutos, dice acá, no de 20. Eh, Viste que hay gente que va al baño y se lleva el celu y se pone a leer, a mandar mensajitos. Bueno, no estaría siendo recomendable que estés más de 10 minutos en el baño sentado. Eh, así que si ahora me estás escuchando con el celular en la mano y ya pasaron 10 minutos, eh, levántate, mételo para adentro lo que tenés que meter si no salió y volvete y ponete a hacer otra cosa que ya va a salir. En este punto el cirujano señala que al estar mucho tiempo sentado, se ejerce presión sobre las venas rectales, lo cual puede hincharlas, inflamarlas y provocar hemorroides. Así que tomate el tiempo, si vos ves que pasaron más de 10 minutos, ¿hemorroides? No, hemorroides no. Te levantás, metés eso que ibas a hacer para adentro y eh, te pones a hacer otra cosa y te olvidas que ya solo va a venir el momento en el que tardes dos o tres o cuatro minutos. Bueno, dentro de los errores más frecuentes que ocurren al ir al baño, dice este hombre, este cirujano, se encuentra el de hacer fuerza, el de forzarse. El cirujano explica que es un grave error porque la zona del ano puede dañarse, según expresa el el video, el esfuerzo puede provocar que las heces duras desgarren el revestimiento del ano, dando lugar a fisuras. Además, esto puede hacer que se debiliten los músculos del suelo pélvico. Asimismo, Karan Raham indica que no hay que limpiar la zona de forma agresiva. No, bueno, si pensás limpiarte con papel de lija, no lo hagas. Hay papel higiénico. Hay muchos que últimamente... Eh como eh, se depilan y se cuidan y todo, ahora no es como era antes, ahora están usando toallitas húmedas para limpiarse el locote bueno Así que si se limpia de forma agresiva, como si estuviera puliendo un trofeo, esto le dejará la piel seca y agrietada y le provocará una picazón conocida como purito anal. Bueno, no te, buscate un papel higiénico que más o menos se la banque, no te andes limpiando con cualquier cosa. Según afirma el cirujano, la mejor alternativa, acá está, es utilizar una toallita húmeda o un bidé. Vale remarcar que si se utiliza una toallita descartable, en ningún caso se debe tirar por el inodoro, ya que podría provocar el bloqueo del desagüe o de las al alcantarillas. Como era de esperarse, el video del cirujano tuvo mucho éxito y eh, fue lo compartido por millones de personas. La verdad que el cirujano que se ponga a hablar de esto me, me llama... Esto me hizo acordar a um, la rumpología. La rumpología es eh, el arte o la ciencia... Que, Viste que está la grafología que estudia las palabras, eh, la escritura, digamos, cómo vos escribís y te da detalles de tu personalidad de acuerdo a tu escritura. Bueno, eso es la grafología. Y después está la... No me acuerdo, creo que se llama la quiromancia, creo que es, que es la de... Eh, ¿Cómo se llama esto? La de las líneas de las manos. Y después tenés... Eh, la rumpología. La rumpología es la ciencia que lee las líneas del ano. Yo sé que esto es gracioso, pero bueno, hay gente que estudia leer las líneas del ano. Así que, este, si querés saber más, la que lo hacía muy bien era, eh, ¿cómo se llama? La madre de, justamente, el que cumpliría años hoy, Silvestre Estalón. La madre de Silvestre Estalón eh, era muy buena haciendo la rumpología, que es leer las rayas de Locote. Entonces, si vos querés, y ahí puedes leer, el presente, el pasado y el futuro. Bueno, es algo que seguramente no sabías. Lo que sí sabés es que si querés participar y contarme qué te imaginas que puede estar... Eh, comiendo esta mujer para llegar a los 119 años ya sabemos qué es queso nos faltan dos y una que come todas las mañanas eh, no sé si la comerá sentada arrodillada bueno, eso queda a criterio de cada uno pero bueno, yo me voy de una pausa nada más y en un ratito voy a estar volviendo con Max eh, a mi manera y con más eh, Radio Mix y con la tía Caro. En un ratito nada más, estamos de vuelta. En Textil Hogar somos número uno.